caso de Juan Manuel Gavín y un joven que fruto de un enfrentamiento a disparo hace un año aproximadamente falleció ahí en Madrigal hoy lo acaban de condenar a 15 años de prisión es la primera vez que nosotros como abogados observamos una sentencia donde el juez o la juez establece que el disparo